A propósito de la controversia que ha surgido en todo el país sobre el escudo dominicano, hoy estamos en la UAS San Francisco de Macorís, preguntándole a los estudiantes los elementos que contienen el escudo. Veamos. ¿Cuáles el elementos contienen el escudo dominicano? ¿Cuáles el elementos? La Biblia es un valor que religioso, el cual pues lo identifica como único. Que, sabe, ningunos, o sea, que a diferencia de los demás escudos, pues solamente tiene la Biblia, sí, algo que algo de apreciar y de valorar. Eh, Aló, cuántos elementos contiene nuestro escudo dominicano? La Biblia, eh, la eh, lo, la frase de Dios para Muchas gracias. Bueno, fundamentalmente el escudo, dices? El escudo dominicano. ¿Quiere preguntar en base a cuál es la compuesta que tiene. Bueno, eh, el escudo dominicano podemos ubicarlo que representa. Primero es un símbolo básico que representa la bandera dominicana y encarna. El, el otro elemento es que lleva una una flecha. Que eso representa el honor también de, del país. Muchas gracias. ¿Cuáles el elementos tú conoces que contiene el escudo dominicano? Bueno, tiene la Biblia, que es un gran significado, pues es la única bandera del, país, del mundo que la tiene. Tiene seis flechas, que no todas las banderas las tienen. Es, tiene un gran significado histórico. Y para mí es una estupidez que lo quiten. Pues sería una falta de respeto. Aló. Sí. No Elementos que contienen nuestro escudo militar. Cuando bueno, dice elemento la Biblia, ¿qué más? Bueno, el Aló. El escudo obviamente. El escudo contiene todo. Gracias. La Biblia. ¿Qué más? Que, Palmas. ¿Qué ¿Tienes? más? Uh, no sé. Eso, Espadas ¿conocen? también, creo. Okay, muchas gracias. ¿Qué, ¿Qué contiene el escudo dominicano? Aló. Dile, dile, dile. ¿Elemento que contiene? El escudo dominicano que tú conoces. El escudo dominicano, la Santa Biblia. Dios, Patria más? y Libertad. Es el emblema. Danilo que le ponga. El escudo a la bandera. Debe respetar la patria, nuestros orígenes. Faltan ante todo. Faltan elementos ahí. ¿Y cuáles son los que te que <risa> <risa> los tres colores de la bandera también? ¿sabes? Hello. El escudo dominicano no contiene la Biblia, las palmas. Eh, ¿Qué más? Hello. Hello, hello. Ah, Laura, también ella sabe. Vamos a preguntarle a ella también. La Biblia abierta, que tiene eso significa Juan, Dios Padre y libertad, entre otras cosas. Porque me da tiene como un significado muy importante porque tiene la palabra Dios, tiene la Biblia principal y creo que la bandera sin el escudo no sería una bandera. ¿Cuáles son los el elementos? <risa> ¡Ay, Dios! La Biblia. Ajá. Tiene Dios padre y Libertad. Tiene Juan. Tiene... Tiene muchos versículos. ¿Cuáles el elementos contienen el escudo dominicano? El escudo dominicano contiene la bandera, la Biblia y una cruz. Muchas gracias. Espera, espera, espera. ¿Sobre qué ustedes me están preguntando en primer lugar sobre, y para sobre qué? Sobre el escudo dominicano. ¿Cuáles el elementos contiene el escudo dominicano? En primer lugar, si ustedes están preguntando eh, por el, el caso que está sucediendo, sobre eso de la, el grupo movimiento para que quiten el escudo de la bandera, eso es bulto. Eso no se puede hacer. ¿Por qué razón? Porque el escudo es un símbolo patrio, está también en la Constitución de la República. Eso lo que se está haciendo es eh, armando un show para que se... Vayan a otro, ¿cómo decirle? A otro ámbito, que okay. suba la gasolina, que sube el gas, que en la política pase lo que pase y que el pueblo dominicano se vuelva un cabo. ¿Cuáles el elementos contiene el pueblo dominicano? Varón, pero usted es dominicano. Usted lo sabe y que no tengo por qué responderle. Usted me está preguntando... Ahora bien, usted, si usted, me, si usted no sabe... El elemento contiene el este dominicano? Yo no tengo pensado, porque usted sabe eso. Ah, okay. Es estúpido y tú dices... Una, tiene una amada de lirio. Una, una, si mal no tuviese una rama de palmera, si sí, no está seguro, si era palmera, verá como algún vino. Pero sí, por ahí va la zona. Eh, tiene seis lanzas, tiene una cruz, eh, tiene la Biblia, la cinta de arriba que dice Dios Padre Libertad en azul, la parte de abajo que dice República Dominicana en rojo. Eh, tiene como cuatro manteles con el símbolo. <risa> <risa> Muchas gracias. Una palma, la Biblia, una cintita que dice Dios, Patria y Libertad. Y hablen callado que el perro se va a yeah. Contiene una rama de oliva, una rama de palma y una banda que dice República Dominicana y arriba contiene otra que dice Dios, Patria y Libertad. Contiene la Biblia y lo colores de la bandera. Desde el recinto Guad San Francisco se despide para los asombrosos Néstor Flow en la calle. Na, na, na, na, na, na.